Saquil Baliz, desde la Ciudad de México, para Santa RM Preparen sus tropas, disparos a quemar ropa Suelta tus versos, dispáralos, rapeate algo y demuéstralo Preparen sus tropas, disparos a quemar ropa Suelta tus versos, disparalos, rapeate algo y demuéstralo pa. El año que pasó comencé a alzar el vuelo Yo y soy halcón, le digo no a todo cabrón que se me ponga en medio El propósito de enero, ser el campeón de México, Latinoamérica y el mundo entero No, no he sido un tipo bueno, ni siempre hago lo correcto No más mírame y descubre que ese Kill ya es un exponente entero Y con esto lo demuestro, el alquimista del verso está en el fuego y tiene todo menos miedo Yo. Las letras como espada representan este arte. Que Marte siempre puede sobre un ritmo incontrolable. Uh -huh. Hoy toca hacerlo grande, la cátedra que voy a darte, Espero que te baste para que uh -huh. sepas cómo se hace. Sí. No tienes medios y la verdad tu enfermedad es la comodidad. Subo al caballo y lo cuando lo que solo has podido soñar y lo que te toca trabajar con niña pues no te lo han dicho más puedes hacerlo. Yo quiero y yo puedo lograrlo. Llore hermano rapéate algo. Uh.